Regrese, pero primero me gustaría contarles la verdadera razón por la cual me quería ir y es algo serio. Sé que el video será algo corto. Pero bueno yendo al caso tengo un problema en la cabeza y no quería decirles, prácticamente con este problema no puedo hacer nada, ni siquiera puedo ir a la escuela así, ni a comprar, casi ni, ni siquiera puedo ir a la calle porque tengo ataque de pánico, tengo miedo de que algo me pase, todos los días tengo mareos fuertes, mucho dolor de cabeza a veces suelo tener dolor muscular, me molesta mucho la vista, de poco a poco va empeorando el caso. Y, yo trato de estar calmado si o sí si todos los días y, en unos días llegará algunos estudios de mi problema y mi resultado de análisis de sangre espero que esto se solucione lo más rápido posible y bueno gente esto es todo por hoy ahora ya saben por qué en estos días me quería ir y lamento no haberlos contado y hoy ok, nos vemos de oces.